¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Crash of Cars. Bueno, chicos, os traigo como me habíais dicho la nueva actualización de Crash of Cars. Creo que es una pequeña actualización, esperéis coche oculto nuevo o no lo sé. Vamos a verlo ahora mismo. Así que, bueno, os voy comentando. Va a ser un vídeo seguramente muy cortito. Al meterme después de actualizar el juego, lo primero que me dice que antes de empezar. Que ponga cuando nací. Bueno, yo voy a poner cuando nací, que fue en noviembre de 1995. Y le doy a continuar. Bueno, como veis ahí a la derecha, apare aparecía información sobre el nuevo juego. Es el nuevo juego que estoy subiendo al canal, chicos, de Not Dobler, se llama The Hazard. Os invito, os dejaré por aquí el enlace para que veáis los vídeos que yo estoy subiendo al canal que me habéis dicho chicos que me habéis dejado en los comentarios es que hay un nuevo coche que hace referencia al nuevo juego y es este coche superviviente que no lo tengo me gustaría me gustaría tenerlo la verdad lo hmm. que pues pasa que si abro una máquina ¿creéis que me saldrá? vamos a abrirla, vamos a ver si nos toca chicos, creo que te salen los que todavía no tienes o no tienes maximizados quizás Os oh, mando una pintura al menos me ha ah, sale el... el barco bueno vamos a abrir otra que solo me faltaba el barco de la fortuna porque lo dimos para fusionar me falta el nuevo coche raro me dan otra pintura, perfecto Al menos me están dando pinturas al gastarme las gemas Y en esta máquina me tiene que salir Bueno, no me voy a gastar más gemas chicos Ahora después si queréis nos abrimos unas cuantas de máquinas Vamos a ver por aquí, hay algo nuevo Pues no tiene mucha pinta la verdad Pero A ver, a ver, a ver Nada, una, una pequeña actualización para avisarte de su nuevo juego te tengo un nuevo coche que no está nada mal Y ya si queréis vamos a abrir máquinas con el poco dinero que tengo A ver si tuviéramos suerte, nos saldría Uff, ya pensaba que me salía la primera y todo, eh chicos Vale, buscamos una rara A ver si tenemos la suficiente suerte de que nos sale ese nuevo coche y poder jugar con él ya sabéis que yo no tengo dinero infinito. Yo, con trabajo y sudor, voy ganando mis máquinas. Vamos abriéndolas a ver si sale. Vale. Camión de lados común, nada. Poquitas máquinas, eh, chicos. Seguramente no tengamos la suerte de sacarlo, pero lo habremos intentado. Ya haré un vídeo más adelante enseñándolo. Bueno, sale el coche carreras, os dejaré igualmente no sé si lo habré dejado ya o por esta si no lo dejo por este trozo un... una imagen del coche del coche nuevo chicos ¿Vale? como un espectro sale el espectro rara el car bueno una más a la derecha y nos hubiese salido chicos el totem Está, lo subimos al 3, no está nada mal a ver, a ver, a os digo que os dejaré por aquí arriba el enlace Para que veáis los vídeos Está muy bien el juego, está muy bien chicos Es de disparos Y nada Me está gustando subirlo, lo voy a subir hasta el final Entero Nivel por nivel Tiene 40 niveles, si no recuerdo mal Y bueno, tengo que ir comprando armas Voy pasando de, de zona en zona Y matando todos los zombies el plátano y hasta aquí la apertura de máquinas buscando el nuevo coche chicos nada a que actualicéis que hagáis esto que he hecho yo que tengáis mucha suerte que consiguiendo ese nuevo coche que os descarguéis el juego nuevo de Dot que lo veáis en mi canal y nada chicos un like como siempre suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cars